Señores, en la bulla del día, que yo no iba a hacer bulla hoy, pero como yo, Liz no vino, tuve que hacerla hoy. Y es que Instagram, Instagram, la red social Instagram, ocultará fotos con exceso de Photoshop. Ay, ay, yo ay. Yo creo que ya no ve. No, pues ya, <risa> quítenlo. Quítenlo, porque, o sea, ay Dios mío, están los hombres, están poniendo la carita de perrito. ¿Eh? No, pues yo no había visto cosas iguales. <risa> Señores, según en, todo parece indicar que Instagram está poniendo todas sus fuerzas para evitar que la red social continúe eh, proliferando las cuentas falsas y por ello ha realizado varios cambios en su algoritmo. Tras eliminar la, la cantidad de likes que aparecen en las publicaciones la compañía comenzó a borrar fotografías que hagan uso abusivo de herramientas de edición con Photoshop. La información fue publicada por el sitio eh Peta en donde aseguraron que las plataformas están ocultando las fotos excesivamente retocadas ya que son detectadas como falsas Ey, hay mucho neto que no mucho mucho y muchas eh, eh, ¿Y a, eh, hay entero, gente que ya no quiero no entero se lo van a quitar porque no, imagínate entero y te retando duro esta gente primero y, no le quitan los likes y, y ahora. le quita los likes y ahora le quita los y le quita el Photoshop, entonces ya no lo van a usar. ¿Quién tú crees esto que no va a tener? <ríe> ¿Quién no va a tener? No, no. Eh. tú siempre quieres No, pero preguntar. ¿Sí? Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Me van a acabar. Ey, me van a acabar de lo que voy a decir. Pero usa Photoshop, Alessandra. Alessandra, eh Alessandra es tú tú mi crees? Me van a acabar. Tú crees. Me van a acabar. No <ríe> que esa, ella usa eso. <ríe> pero que... Marta Heredia No es que, Marta ella, Marta le, Heredia, es que ella lo abuse, no abuse de eso oye, oye. Marta Heredia Marta Heredia le van a quitar su, su Instagram porque hace su photoshop ¿Eh? también, ¿Sabe quién? Hace su Photoshop ahí sí. bien agregadito sí. Chedi <risa> a ti te gusta el lío Para ¿Eh? la, la mamá del humor Chedi García a la mamá sí la. La ella tiene unos cuantos. No me el video, no hay problema. Pero cuando ella sube como esa foto de quien en bikini, di que. Es que esa la, la, no, la ella, ella la pone lejos <ríe> la cámara también. Tú la viste, ella se ponía así, mira, de que. Pero no se ponía ahí mismo. Que ella se retira el camarógrafo. Dale ahora, <ríe> dale ahora. <ríe> Otro que que Photoshop lo va, eh, que Instagram lo va a sacar si usa Photoshop. Para mí es eh, bueno, bebé, súper nuevo. Esos muchachos, <risa> oye. de nuevo me... sabe. Ay, él ay, él, ay, él ay, sabe cómo se hace Los psicólogos eso eh, también. Ay, ay, papá Photoshop. Ana Carolina. Ana Carolina también. O otra Photoshop. Se van. Eh. Ya, no, ya no lo usa tanto a la insuperable. Antes sí. No, la insuperable. Yo creo que siento, yo, ya, la siento ya. Algo natural. Natural a la insuperable. Ay, la material. Ay, ay, se va a quillar mi amiga, que es fanática de la material. Eh, la jara, eso es bueno, lo no, no, la materialita la se materialita. va, se va, <risa> se va con Toy <risa> Redes. La materialita, <risa> no, muchachos, es <risa> lo último. Otro que se va, puede usar mucho Photoshop. Bueno, eh, ya che, que hay mucha gente que, que abusan de, de... Hay mucha, sí, porque eh, hay unos cuantos. Eh, okay. Hay unos cuantos, no, porque hay unos cuantos. Ah, no, la condesa no, la condesa se ve bien. ¿La, la visita bueno, pues ¿no? ¿No tú la has visto en video? ¿Tú la has visto en video? Esa mujer tiene un buen no, no, paso. Esa gente yo no eh, me detengo. Tiene eh? un buen paso. Eh, eh. Otro La, más, or, otro más. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, que hace Photoshop también. Oh. <risa> hay unos cuantos de hasta el perrito señores, Para que no nos caben tanto. No, no, que ahorita es un lío de eh, una coge, vez, pero hay coge. mucha gente que se va a caer sin Instagram. Hay mucha gente que se va a caer sin Instagram. Liz también usa su Photoshop. Liz, <risa> Liz <risa> le van le va a hacer de sus vueltas. La, eh, no nuestra compañera Liz, nuestra compañera Liz, eh, eh, la eh, regidora de aquí de Macorís, ¿quién? De aquí de Macorís, ay, ay, ay, Tu amiga, <risas> nuestro hermano Roberto Neri. ¡Ah! <risa> Usa su Photoshop también. Eh, ¿Y? más? ¡Ay! ¡Ay! No, no, no, es mía, Es mía, es mía. El único vaya Lima que no. ¿Quién? Ey. También. ¿Y Nieve? Nieve, <risa> nieve se hace sobre todo que también en Instagram. También, claro. Nieve, esto es Checha, esto es Checha, te este queremos. Cuálma, Cuálma. ¿cuál, de, de Nieve, muy, mucho talento. Eh, de la noche, de la noche. Mujer, igual, que la mujer empresaria, la de nosotros, de la noche. ¿Eh? Qué fuerte es. ¿Quién? ¿De la noche? ¿Quién? ¿Romer? No ¿Romer? ¿Rome? <risa> <risa> Nuestro hermano Romer también. Nos está ayudando. <risa> Un fotocho. claro no que se, no, se dan su vaina que se dan su su su retoquito su, claro su, más claro sí. padre, muy sí. claro <risa> menos claro padre. y se lo da se sabe le da. quién también bro, de la, de la capital eh, que se da su, su su retoquito ahí se da su ahí, cómo se dice? su ayudadita su ayudadita eh, Jessica no, Jessica, pues claro que sí. Jessica se da su, su arreglado. No digo que eh. se ve, no se ve más, porque Jessica se ve bien, en sus videos se ve bien. Pero cuando usan esas fotos, tú sabes, esas fotos que suben de tú, de Ivana, le, no, no le van a quitar la cuenta ahí. Y yo espera espérate, eso tiene un poquito, tiene un poquito. Un, un exceso, un exceso de... <risa> un exceso de... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál es Aquí, el de aquí, de aquí, de No, show. es que el de aquí, imagínate tú, dime la capital, de la gente de la capital, porque aquí, dime. No, pero hay muchos que usan su frafra también. Ah, lo, lo, lo, los pájaros. Los pájaros de Isidro no no no, no no, no, no. Los pájaros, digo yo, la laquisti y esa ah, gente. Ah, no pero esa gente son dueños de Photoshop. Esa gente van a morir ahí mismo al instante cuando se apruebe eso. Muerte súbita. Muerte súbita. Alejandra Guzmán que, Ale... que ahora que estaba de un y, y ya le estaba dando mucho. Photoshop. Photoshop, Cochi Santos. No, Jochi Santo, no. no, no, no, claro, no, no parado, la soja Claro, para La es un hombre que se ve bien, es legal. Ah, no, no. El tipo, tío, sabe vestir bien. No, Neto, Neto. No, no. Sabe tiene, vestir tiene, bien. Su, tiene su Photoshop, guay madre. ahí. y, y cosa que tuvo aquí hoy. ¿Quién? Elvis Martínez. <risa> este, Elvis Martínez. Mira, muchachos. <risa> e, ese tiene esto, <risa> en vivo tiene... No, porque esos son filtros. Otra cosa es filtros, cosa es Photoshop. O sea, cuando te dan la foto y eso, te dan, te dan tu área, tu fotochocito ¿eh? ¿verdad? Eh, sí, ¿eh? algunos tienen unos Photoshop eh, que exageran. Niños, exageran Guay, pues, eh, dale sale. <risa> No, Dalisa tiene demasiado. Demasiado. Tiene, Dalisa. tiene. Se da, se da. Dalisa tiene. Para que los, ahorita los fanáticos de Dalisa no nos no coman tanto ya. Sí, Dalisa tiene su... Señores, así que ya ustedes Filtro. Saben, eh, tu eh, amigo y hermano. A los foque. Santiago. Santiago tiene... Bueno, filtro sí, pero no, bueno, bueno, bueno, hay no lo fitro, que... No, tiene su filtro, hasta el perrito sí, lo sí, pone. Sí. <risa> tiene su filtro. Sí, porque siempre sube fotos en, en, en, en el, el ascensor, le, en el ¿cómo, ascensor. ¿Cómo que le dice el lápiz ahí? Eh. <risa> <Se enchijaba. risa> Te enchijamos. Te enchijamos. Tiene su filtro también. El único que no aguanta filtro, ni nada. No, DJ, eh, <risa> Dj Topo. Dj ni con Photoshop lo arreglan. Ni con Photoshop. Nada, show, nada. ¿sí? dice que, que más claro más oscuro. Más claro es poner feo. <risa> más claro es Photoshop, Dj Topo pone más feo, oye. Para que tú veas… Hay un video, se lo puse yo a la bebé mía. Dice que, que si tu niño no quiere comer, ah. se lo en este video. Wow. O se lo puse Mira a la bebé mía. A la bebé mía la puso y se, estaba riendo. Pero dime unos cuantos de aquí que se ponen en Photoshop. No, de aquí ¿No ya. Amigo, no, mi, ido, no, no no, ya. No, estos amigos de nosotros, tú sabes. Se eh. hace en Photoshop. ¿Quién? Ay, maja.